Aquí okay, Rubí, aquí, aquí, aquí, Rubí, aquí, aquí, Rubí, Rubí, un poquito más, un poquito más. ¡Oh! Ruby. quitar de la boca, pida. Pasa para allá. Que te vean tu carita, que guapa No ¿eh? vayas muy lejos, rubí Rubi. Yoko. Ay, que petigüeña. Yoko. vale ahora ahora te doy yo ahora oye oye qué es esto qué es esta robación En el geriátrico, que la verdad es que llevo como las dos últimas semanas que no salgo de aquí, porque se han puesto muchos enfermitos, se murió Marta, ya lo sabéis, y han estado pues con el hígado mal, vida está enferma, tiene... ayer llegaron los resultados también, tiene anaplasma, le acabamos de dar la medicación para anaplasma, que es una enfermedad transmitida por garrapatas, un hemoparásito, y, y bueno, son mayores <risa> y todo lo que te pasa cuando son mayores o tienes problemas Frida tiene nueve años y como veis vive amputada de su manita Rubí pues no tiene ojos Paquito pues es muy mayor también ahora vamos a ponernos aquí donde nos vean a todos pues o sea, hay que dedicar mucha atención, mucho cariño y muchos cuidados porque son abuelitos y si no pues enseguida se vienen abajo medicamento y medicamento pues tenemos nuestro rango de disfrute ¿Eh? una pasada no tiene ojos pero es la que más se entera o sea, abres un paquete o algo y, y aparece de la nada ya va, Frida, ya va Que son muy abusones todos aquí sí. yo y, y, y una bolsita muy ¡Bonita! ¡Bueno! A ver, vamos a movernos un poco. Que así solo os ven los culos. Y yo quiero que os vean las caritas tan bonitas que tenéis. ¡Rubí, rubi rubi frida Bonita. ¿Y usted? ¿Besito? Uy, no quiero besito. Paguito. ¿Y ¿Qué quieres, Paguito? ¿No quieres este trozo? ¿Qué le pasa a ese trozo? va a acabar ya, ¿eh? Si no va a acabar. Oh no. Esto es solo puntual como premio. El pan no es muy saludable, pero. A nadie le amarga un dulce. ¿eh? Cualquiera diría que estáis enfermos. No, no tenemos ninguna clandestina se, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, no hay más No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Se ha acabado el pan sí, Espera Se nos ha acabado, sí, el plástico vacío sí. El plástico vacío tiene que ir no Ya, así, ¿Ah, no hay nada. ¿No hay nada? ¡Uy! ¡Hala! Si sí, no hay nada, se van. No se mueven. A tumbas. Uy, a descansar. ¡Ay, Frida!